a todos aquí en un nuevo video para el canal bueno este va a ser como una mini una serie que tenemos que voy a tener en el canal que va a ser de skating un vídeo de skating por día y los otros vídeo que subiré van a ser de cómo hacer cosas y si gameplays bueno vamos a dar nuevo vamos a enter, ya, esperamos bueno como he dicho voy a subir videos de skating desde el scroll 5 o oh, más chico test B. Bueno Ahora vamos a esperar a que cargue ¿eh? Una punta dejada Llega de en el Bueno, así que voy a hacer trampo Sí, soy un tramposo chiquito Soy un tramposo Nadie me puede decir que no porque voy a ser un tramposo en estos videos Así que si me dicen tramposo ahí por los comentarios Lo voy a tomar a bien porque yo soy tramposo No, no puedo dejar de ser así bueno, estamos comenzando el video que presenta las cosas. Present Sky. Una vez medio lagueado creo, pero vamos a bajar los gráficos un poco para que están en los máximos. Sky. Primero, como todos sabemos, el truco más fácil que hay es TGM, que es para el mod good modernity pero aquí a ver, a ver ah, No es corta, ya. vamos adelante acá pero... ¿qué hacemos ahora? Hmm. no puedo no al fin has despertado intentabas cruzar la frontera ¿no? fuiste a caer en esa emboscada imperial como nosotros, que es el ladrón dice que intentamos hacer de pues para mirar al alrededor bueno, soy yo, lo ah, ese que está ahí es un de caballo no tiene... Creo. Yo no deberíamos estar aquí es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio Todos somos todos hermanos y hermanas, gran ah ese es que está ahí ese que está amordazado yo que sé se llama Ulfric Capa de la Tormenta un rey supremo de la capa de la tormenta y bueno ahí no va diciendo tiene que leer nomás Strongheart. Ah, son. No, así, pero... no, no, no. Estos delitos. ¿Qué está eh, sucediendo? ¿De qué pueblo salís, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo mal. Paraje de Yo. Mire. Paraje sexy, se, se, se ahora que está ahí atrás. Bueno, ya va llegando. Señor, General Tulio. Ah. Sí, sí, está bien, acá vamos buscando el asunto de sacarte las. las sete. No lo creo que si hicieron. Un... <risa> General militar. Mira, pero. ya va más capaz de las tormentas. Por él escapa de las tormentas, me he dado cuenta por él. Se me ve muy layado, pero voy a ver si puedo. Pero ahora, configuraciones, gráficos. No, ahora no puedo ver las cosas. Pero bueno, vamos a jugar así porque sé que tengo que hacer algo con el spelling, pero bien, fuera del no escritor y no quiero hacer eso. Me pero me vamos a jugar un rato, rato bien, así porque este bien, video va a ser un poco más corto. Bueno, va a ser largo para los videos anteriores que he, que he subido hoy día. Pero, bien, los bien, los bien, bien, después le bajaré los bien, gráficos para que eso no me vea tan la Nos quiere, ver, nos quiere ver... ¿Qué nos quiere ver este otro niño? Ese niño que está, quiere ver a los soldados. Yo lo que sé... Qué ese que está ahí nos va a matar. Eso es lo que quiere ver, pinche niño. ¿Cómo le enseñan eso a, su, a ese niño? Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses. No, esperan, no somos rebeldes. Somos rebeldes, robas caballos. Que decírselo no estábamos contigo esto es un error le encantan sus malditas listas ya, a que le interesa capa de la tormenta, guardado automático, mira, ya se ha guardado según lo que vi ahí, lo van a matar va a ser bonito, así que... Para los, ¿Cuál es ese? ¿Cierto? Ah, sí. Loki, de de no, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. Tienes que ir a morir. ¡Alto! No me vas a matar. Te van a matar. Bueno, ya vale, lo mataron. Tiene ganas de discutir? No. Espera, eh, tú, paso al frente. Vas al frente. no me llamo Christopher o Tito ya voy a ser un un nórdico sí un nórdico cuerpo su predeterminada eh, se me hace más wey este sí Tomo de piel un blanco cuyo nada no en blanco eh, quemadito peso sí fuerte fuerte sí no me, no, no, no me interesa. Claro, longitud... No, los ojos, sí. Toma de ojos. Ahí. Color de ojos. Ahí. Ay, ay, awesome. me, me encanta la altura de los ojos. No tan medio. Ya, lo demás no me interesa. Color lápiz de ojos. Bueno, como negro no se va a notar, así que... A qué le interesa seja no me interesa la boca tampoco El pelo, a ver, veamos qué tipo de pelo tiene este Este tipo soy más Más así, el corte de pelo extrovertido Hay alguno por ahí oh espera espera Voy a darle vuelta Miren ese corte Sí, ese me ha me gustado facial Es como más de Hoy, hoy en día, color de pelo Sí, ese You don't, you don't, you don't, aceptar. Mi nombre va a ser el Gran Gamer. Aceptar, aceptar. Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compatriota. Capitán, ¿qué debemos hacer? Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A órdenes, me van capitán. a matar pero que carajo? si no sí. estoy en la puta lista no voy a no matar. So. al principio no maté. digo nada más sigamos con él. Sigue al me puedo mover. todavía no me puedo mover se mueve solo. Olfric, capa de la tormenta. algunos aquí en Helgen Héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey. Su mató, padre, ¿Qué no? carajo? ¿Mató a su rey? Jajaja, <risa> <risa> toma, Ulfricaba la tormenta. la paz. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué nada. Dispensadles los ah. a matar pinche pendejo. <risa> <risa> Venga, Mira, esa, no esa esa cosa que matan es un terrible cool. Con la fuerza que hace la mujer. Mínimo deberían hacer más frágil. Si van a morir. ¡Oh, Carajo, güey. Lo no pueden... Le costar. Era predecible, pero no sabía que era mucho mejor. Ja, ja, ja. en la ¿Qué ¿Cómo se ocurre decirme nórdico? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Está ¿Lo has oído? Ya. ¿Qué dicho siguiente prisionero? ¿Me van a matar? ¿No soy el nórdico? No, carajo, no me digas que me van a matar. Mira el pinche pendejo, qué feo, güey. Eh. Tiene un caballo. No, y no me diga, Ahí está la cabeza. No, carajo. Mira con la cara... carajo? ¿Eso, ¿Eso es un dragón? ¿Qué caja? ¿Cómo es la cara? No, no. Este puto dragón. Por lo que yo sé, ese se llama... alguien Y eso es para... No te sé, es un grito. Carajo. Creo que ahora comienza la acción. Creo que ahora comienza la acción. ¡Apúrate, pendejo! ¿Te puedes apurar? A ver si se mueve. Ya, pero quiero irme rápido, por favor. Y te vas caminando, güey. Ahora sí te entiendo. Vamos. ¡Apúrate! El dragón está ahí afuera. Y te vas caminando. ¿Qué es leyenda, wey? Pero todo puede quemar una aldea, hasta yo puedo hacer... ¿Qué pasa si voy para acá arriba? ¿Qué hace esa...? Miren, fuego, sí, qué bonito. ¿Quién es ese pendejo que está ahí? Miren. Está como tan forever... Ah, no hay otra cosa aquí no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ves la posada al otro lado? Tejado y... Sí, mira, ya pasé por la posada Bueno, ahora... Hay que... Por acá abajo... Saltar... Aquí ahora? A ¿Qué tiene que ser General Tulio? ¿Quién le será? Que luego. Ah, no es el general Turio, bueno, eso lo tenemos claro ahora. Déjenme al alcanzo en dos segundos, miren. Oh, miren cómo lo tiene. Eh, se me ve muy lagueado, en serio. Te sigo, pinche pendejo. Se me ve muy lagueado, en serio. Cualquier otro video de mañana voy a hacer que no se vaya tan calentar. ¡Eso es eh, un mago! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por dónde? Nos escapamos, Havar. Y esta vez no vas a detenernos. Puede moverse también. Bien. Espero que ese dragón se oye a todos. Eso me Tú, vamos a la Dice: A ver, ¿con Javar o con Ralu? Bueno, por lo que me vale más, para mí voy a ir con Ralu. Porque fue el que me, me habló al principio. Y bueno, me cayó muy bien. Jeje. <risa> Hacia o sea, no, típico chileno, me cayó bien. Ya. ya vamos por los 15 minutos de video. Pero vamos a seguir, vamos a seguir con Carga, Carga, Carga rápido. mucho la, mucho la. Ralof, Ralof, Ralof. Oye. En Oye, ya, zona. quiero terminar. Espera, no puedo hacer nada. Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. Sí, bonito por ti, pero yo quiero si que me desaten el, las manos, en serio. Sin duda. Como los de las leyendas y los cuentos. Tiene las manos atadas, por eso. Quiero los que me sa esté las tiempos. manos atadas. Deberíamos irnos. ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Me la desata, güey. Lo no, haya sido con el corazón de Tata. El gran gamer. Me, me quedo gustando cuando. Ya no las va a necesitar. Vale, ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir. Miren, carajo, que... se ve. Muy el kit. Maldita señal, no hay forma de abrir desde nuestro lado. Mira, pero quiero, quiero una solución para poder... Venga soldado. sigue avanzando. Abrir esta puerta. Perdiales. Matada a todos, esas putas son imperiales. Libertad, vosotros, no, la la torrenta, no sal. Me ah, ah, gusta la armadura. La tiendes alguien, ¿La armadura imperial, casco imperial, botas imperiale? ah, imperiales, brazalete imperiales. Espada, hermano sexy, güey. Ya, pero. Ya, para. No sigamos con esto. Aquí tiene este manejo? espada imperial, como para hacer el hacerlo todo armas LR ya, ya no las espadas ahora vamos a ir maduro imperial maduro imperial, y de brazo imperial, y de casco imperial ya, bueno ahora como nos vemos miren, nos vemos como gordi gorditos nos vemos, rosos, Miren Vamos ah. a ver la cámara Voy a agarrar todo lo que tenemos Antes de que el nos tire la torre ya, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hay que? Se supone que tenemos que ir para acá Vamos Tal, vamos Pero, ¿Me puedes dejar matar a estos pinches pendejos tranquilos puto dragón? ¿Y en serio me tiene cansado Abrir puerta madera. Okay, ¡Alguien, alguien! Morir, morir, morir, morir, morid, morid, puto soldado imperial. ¡Oh, oh, vamos, oh. vamos. Vale, vale, vale. vale jogue todos los que tienes... Este, este pendejo. Ya, eso ya lo tengo. A ver, esto es Ya tienes. Tiene flechas y no tiene ni un arco. Miren el pinche pendejo. Pusión de aguante, fusión de aguante, de a menor, cocción de magia. Ya vamos. Soy muy adelantado para mis cosas. Que ya vamos en el minuto 18 del video. Primero matar casi no oh, me viene ni la guerra, en serio me carga. ¿Cómo aumentado la habilidad una mano? curador a ver No, nada que ver aquí. Nada que ver aquí. No lo he visto desde que apareció el dragón. aquí para acá. Oh miren un masa. ¿Qué hay aquí? Ya, nada. Pero, en serio Alguien tiene las más? Bueno, más. Ya está. Tiene un truquito para esto. Oh, fácil, fácil, muy fácil en serio. El mago, oro, oh no, oro. Oh no. Coger, coger, coger, coger. Mucho oro, mucho oro ya. Ya vamos por el, por el minuto 20, en serio, ya Ya, no me interesa, lo voy a subir igual Ya, va, no, bueno, apresúrate, apresúrate, apresúrate Yo por mí lo dejo hasta tres horas, pero no es por mí Ya, vamos Vamos, vamos, vamos y tus orden ahora es morir por mis espadas. Pinche pendejo. Morid, no. morid. Soldado imperial, morir. Muere, muere. Oh, soldado imperial. ¿Qué tiene todo esto. Ah, no tiene nada de interesante este pinche pendejo, en serio, para matarlo, tengo que ser meo, le estoy ahora moviendo el micrófono porque se me movió lo mataste, ya bueno, bien por ti matalo, matalo tola bien, bien, bien por ti bien por ti ya, vamos. palanca, palanca repulsá la palanca ya en serio, este lag me tiene estúpido voy a tener que bajar el gráfico para el próximo video ya. Vamos por aquí. Vamos por acá. Seguimos, corrimos. Carajo, ¿por qué no da aquí? Si aquí no hay nada. ¿Me ha adelantado? Creo que sí, creo que me he adelantado mucho. No sé, coño. Voy por acá. ¿Qué es eso que está ahí? Ah, unas arañas. Araña congeladora. Murió una, murió otra. Esta este está muy, muy pendeja para matarla. No, madre, ya murió. Otra, otra, aquí, otra, aquí, otra. Muere ya, en serio. ¿Cuántas son, güey. Ya, pero bueno, vamos. ¿Y ahora por dónde? ¿Es ¿Eso es.? ¿Eso es.? Ah, no me diga que es uno, son. La murita, son morir. ¡Oh! Murió, Murió muy fácil estos. No, no me interesa Seguimos por, a... por aquí Llamamos no, por, por el minuto 23 a, Sky... okay. a Skyrim Nos vamos. Bueno, vamos a salir a Skyrim y supone que tenemos que salir con alguien por lo que sé ¿eh? del juego <risas> Me voy a dormir aquí, si en serio, me voy a dormir. Mucho lag, no me corre muy bien. Bajan los gráficos. Menos 23 y medio completado. Ahora sí, acá afuera con Rallof. Bueno. Rallof. Ah, Ahora qué? Espera. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso. Subiendo por el camino. Y seguro de que ella te ayudaría. Bueno, está completado que su rey, la liberación la y su si ya terminamos el video, así que, que chao, chao Suscríbete, dale like y sería chao chao.